¿Qué tal amigo Alexis Galavera Costa? En este día tan especial en el que lograste los 100.000 suscriptores y la entrega de una placa conmemorando ese logro de parte de nuestros amigos de YouTube, desde aquí un pequeño canal de noticias. Entretenimiento, Deporte y Cultura Está Próximo a celebrar su décimo aniversario Como siempre Los mejores deseos de éxito sabiduría, Paz Concordia Y misericordia Felicidades Por lograr los 100.000 suscriptores en esta grandiosa plataforma que es YouTube. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre por intercesión de San Francisco de Sales y por la patrona de la música a nivel mundial, Santa Cecilia. Sí.